Bueno, primero, buen día. Mi nombre es Emilia Carballo bueris Mis compañeras son Camila Tosco y María Victoria Mereles. Nuestro director de trabajo final de investigación es el licenciado Gonzalo Martínez. Y nuestra temática de investigación es la influencia del autorreporte de síntomas vocales en el reflujo laringofaringio y calidad de vida en relación a voz en los docentes. Para comenzar vamos a hacer referencia a que si bien diversos autores, como pueden ser Alanazi, Araujo, Ramírez, entre otros, han estudiado con anterioridad las variables síntomas vocales, reflujo laringofaringeo y calidad de vida en relación a voz, nosotras en nuestra investigación nos centramos en la población docente de la ciudad de Córdoba, debido a que estos profesionales, al usar la voz como herramienta de trabajo, tienden a presentar mayores alteraciones vocales que las personas eh, en comparación a las personas que no se desempeñan en esta comunidad. Profesión. Esta afirmación la podemos ver avalada por Sala Sánchez en su investigación realizada en 2004. A su vez nos enfocamos en los docentes gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación en donde hace refer referencia al gran número de personas que se desempeñan en docencia, por lo tanto la presencia y consultas por alteraciones vocales van a ser más evidentes generando un punto de interés para la fonobiología. Bueno, como pues problema de investigación, planteamos cuál es la influencia que tiene el autorreporte de síntomas vocales en la respuesta de la innovación, calidad de vida en relación a la voz en los docentes de nivel primario y secundario de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. Camilo, un poquito más fuerte para ah. que se registre en la grabación. Acomoda ah, el micrófono más cerca de tu voz. Perfecto, ahí se escucha mejor. Bien. Bueno, a partir de este problema de investigación nos eh, determinamos un objetivo general que fue determinar la influencia del autorreporte de síntomas vocales en el reflujo de la lingua y calidad de bien relacionado en docentes de nivel primario y secundario en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. A partir de ese objetivo general surgieron cuatro específicos que consistieron en determinar un autorreporte de síntomas vocales en docentes de ambos niveles considerar la presencia de reestructurarismo no parintio en docentes de nivel primario y secundario, analizar la calidad de vida en relación a la voz en docentes de nivel primario y secundario y por último, determinar el nivel de significancia entre el autorreporte de síntomas vocales con la presencia de reestructurarismo no parintio y la calidad de vida en relación a la voz en los docentes. A partir de estos objetivos, nos planteamos una hipótesis que era que existe un nivel de significancia relevante en el autorreporte de síntomas vocales con la presencia de reflujo laringofaríngeo y una calidad de vida en relación a la voz anormal en docentes de tanto de nivel primario como secundario de la ciudad de Córdoba, Argentina. Realizamos un estudio de carácter descriptivo transversal y correlacional con fuentes primarias de recolección de datos. ¿Se incluyeron en este estudio docentes de ambos sexos. Que trabajaban en el nivel primario y secundario y que respondieron de manera adecuada al cuestionario. Este cuestionario se administró de manera online y el mismo se basó en un otro reporte de síntomas vocales y en dos testes estandarizados, por un lado el RCI y por el otro el VHI. Ambos en sus validaciones al español, en sus cuestiones validadas al español, y cada uno con su línea de corte, en el caso del VHI, una línea de corte de 11 puntos y un RCI de 13. El momento de la toma de la muestra se realizó en el periodo de octubre a diciembre del año 2019 y quedó constituida por un total de 226%. Una vez planteada la temática de investigación y sus objetivos, procedimos a crear el instrumento de recolección de datos, que como mencionó mi compañera, está formado por dos test estandarizados como el BHI 10 y el RSI, y a su vez, a partir de una búsqueda bibliográfica, las autoras realizamos un autorreporte de síntomas vocales, debido a que no contábamos con un instrumento estandarizado para medir esta variable. El cuestionario se administró de manera virtual a través de la plataforma Google Forms y la toma de datos inicialmente se realizó mediante la concurrencia a instituciones escolares de la ciudad de Córdoba, en donde presentamos una carta con la información relevante acerca de la temática y del trabajo requerido para nuestro estudio, el consentimiento informado y el, el link para acceder al cuestionario. A su vez también realizamos una convocatoria a través de las redes sociales debido a que nos encontramos con algunas dificultades a ingresar en estas instituciones. Esta forma de difusión la encontramos plasmada en una investigación realizada por Maltar en el año 2012, donde justamente hace referencia a la validez que ésta tiene y a las ventajas encontradas en su uso. Particularmente, nosotras en nuestra investigación encontramos dos beneficios, uno fue llegar a mayor cantidad de personas para la nuestra muestra, y el otro fue que aligeramos el trabajo de campo. Eh, una vez eh, recopilado todos los datos, creamos una base en Excel, la que posteriormente usamos para los procesamientos estadísticos. Analizamos cada variable por separado en cuanto a las variables sociodemográficas, calculamos la media, el desvío estándar y el rango para las continuas y para las categóricas, las distribuciones porcentuales. Realizamos una prueba T para muestras independientes y la comparación de medias la realizamos agrupando a los docentes en dos grupos en base a si eran o no consumidores de tabaco y alcohol. También realizamos un test chi cuadrado para ver la relación existente entre las variables para corroborar que haya una, una asociación significativa en estas. En ambas pruebas usamos un nivel de significancia de 0,05. Por último, como medio estadístico, usamos una regresión logística múltiple la cual tiene como finalidad la de predecir la posibilidad de que ocurra o no un evento o una manifestación de interés. Esta prueba se basa en determinar a una variable como dependiente, en nuestro caso una dicotómica como los síntomas vocales, la ausencia o presencia de estos, y considerarla en base a otras variables independientes como pueden ser el reflujo laringofaringio y la calidad de vida en relación a voz, para luego ver si estas tienen relación y si la variable dependiente se puede considerar o no predicta de las independientes. En nuestra investigación los resultados arrojaron que tan, ambas variables independientes presentaron una relación significativa con los síntomas de los docentes, por lo tanto se puede considerar predictiva para un nivel de significancia de 0,05. A su vez tenemos el aporte de los dos ratios, los cuales todos dieron resultados superior a 1, lo que indica una asociación positiva entre estas variables. Se tuvieron en cuenta para esta investigación variables sociodemográficas tanto continuas como lo son la edad medida en años, la carga horaria medida en horas y la antigüedad laboral también medida en años. También se tuvieron en cuenta variables categóricas como lo son el sexo femenino-masculino, el, el nivel educativo en el que ejercían su profesión, si era primario o secundario y si eran o no consumidores de alcohol y tabaco. En cuanto a los resultados para estas variables, la media para la edad fue de 43,4 años con un desvío estándar de 10,3 y un rango entre 24 a 76. La carga horaria, la media fue de 23,8 horas con un desvío estándar de 9,6 y un rango entre 2 a 60 horas. La antigüedad laboral presentó una media de 14,1 años, desvío estándar de 9,7 y un rango entre 1 a 35 años. En cuanto a las categóricas, el sexo eh, fue predominantemente femenino en un 89,8% de la muestra. El nivel educativo reflejó un 41,2% de nivel secundario y un 58,8% de nivel primario. Y por último, en cuanto a los hábitos de los docentes, 13,3% eran tabaquistas y el 38,5% refirieron ingesta de alcohol. Bueno, una de nuestras variables de estudio fueron los síntomas vocales que se pueden definir como la percepción que tiene la persona de la patología o de la alteración. Para es lo que es así, un síntoma vocal es una manifestación que puede ser de carácter orgánico o funcional. También lo mencionan como una queja donde la persona puede eh, informar acerca de sensaciones referidas a la fonación. En este caso, en, este, en esta investigación, se utilizó un autoreporte de síntomas vocales donde se debía consignar presencia o ausencia de dichos síntomas. Al confeccionar el instrumento, eh, previamente a eso, hicimos una revisión bibliográfica, ¿sí? donde creímos que tienen incluir siete síntomas vocales, los cuales fueron se en la boca o barranca, fatiga vocal, dolor al hablar, esfuerzo al hablar, ronquera, pérdida de la voz e inestabilidad o temblor en la voz. Otra de nuestras variables de estudio era el reflujo laringo-faríngeo, como lo define Ochoa Moreno como el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia eh, la faringe y la laringe, lo que puede provocar eh, modificaciones en la mucosa de dichas estructuras. Esta variable en esta investigación eh, fue evaluada a partir del test RSI o índice de síntomas de reflujo, en el cual el sujeto puntúa nueve ítems de 0 a 5, donde 0 refleja la ausencia de la dificultad, y 5 refleja una dificultad severa. Eh, otra, nuestra última variable de estudio era la calidad de vida en relación a la voz. La calidad de vida en sí es una medida compuesta de bienestar físico, social y emocional, como lo persigue cada individuo. Es una autoevaluación que hace la persona sobre su vida como un todo. Según Nava Galán, define la calidad de vida como la apreciación que tiene el paciente sobre su funcionalidad actual y comparándola con lo que él percibe como posible, óptimo y real. Eh, la calidad de vida en relación a la voz se puede ver afectada a partir de cambios en la funcionalidad vocal, que generalmente es percibida por el individuo en la comunicación interpersonal. Esto puede afectar eh, tanto a su ámbito laboral como a su ámbito social o familiar. Esta variable en este estudio también fue evaluada por el, el test BHI-10, en el cual el sujeto responde a 10 ítems con una escala de carácter ordinal, en el cual puntúa de 0, cero, donde 0 donde cero es nunca, y 4 y es siempre, hablando de la frecuencia en la que se presenta un síntoma. Bien, Bien. En cuanto a los resultados, para los síntomas vocales, los síntomas vocales más frecuentes fueron se quedan la boca o la garganta con el 66,4% y la fatiga vocal en el 58,4% de los docentes. El resto de los síntomas se presentaron en menores frecuencias, siendo el menos relevante el dolor al hablar con 22,1%. Para el reflujo laringofaringeo, el 42,5% de los docentes entrevistados reflejaron presentar esta alteración, eso quiere decir que sus puntajes RSI dieron superior a 13 puntos, lo que deja expuesto que del total de 226 docentes, 96 refirieron presentar reflujo laringofaringeo. En cuanto a los resultados de, de la variable calidad de vida en relación a la voz, al considerar las preguntas que valoran esta, esta variable, eh, se llegó a que el, el 64,2% de los, de los encuestados se referían con una calidad de vida anormal. Es decir, que los puntajes del test BHI-10 fueron superiores a 11 puntos. Bueno, hay que correlacionar la variable de síntomas vocales con el resfrujo laringofarín y calidad de vida en relación a la osa. Se pudo concluir que existe en mayor o menor medida una asociación entre cada síntoma con la presencia de reticularismo faringio y con una calidad de vida en relación a la voz anormal. Todos los test que se aplicaron fueron estadísticamente significativos, con un valor de P menor a 0,001. A su vez, al comparar las proporciones de presencia de reticularismo faringio y calidad de vida en relación a la voz anormal con cada síntoma vocal, no se encontraron resultados estadísticamente significativos con excepción del síntoma inestabilidad o temblor en la voz, que en sí fue significativa. También al evaluar cada síntoma vocal con la presencia de retrícula rimofarintia y con una calidad de vida en relación a la, a la voz anormal, pudimos ver que el mayor porcentaje de relación se daba entre cada síntoma con la presencia de retícula rimofarintia. Solamente un síntoma que fue esfuerzo al hablar tuvo mayor relación, eh, mayor proporción de, proporción de relación con, el, con la calidad de vida en relación a la voz anormal. En, en, este, en este estudio en esta investigación eh, Se intentó eh, describir la influencia que tiene el autorreporte de síntomas vocales En el reflujo de la y en la calidad de vida en relación a la voz en los docentes eh, no. Perdón, ¿se desconectó Emilia? Bien, yo continúo, perdón eh, Bueno, como les dije antes lo que, y lo que intentamos hacer fue, bueno, ver si había una relación entre estas variables. Al ir analizando los datos y los resultados que obtuvimos, encontramos ciertas similitudes y otras diferencias con investigaciones realizadas anteriormente. En este caso, el 42%... Perdón, se de sí. Sí, ¿No se ve más la presentación? Exactamente. Y a mí le tenés apagado el micrófono. Perdón, Pero... se me desconectó. ¿Quién estaba preguntando? Ahí. Ah. Bien. Esperemos. Disculpa. No, no, está bien, son cosas que pueden pasar. <risa> que se desconecte. Que... Esperemos un segundo. Ahí se logra ver. Ahora sí. Sí, sí, sí. Pueden continuar. Bien. Como decía recién, al ir analizando los datos y los resultados de esta investigación, encontramos ciertas similitudes y diferencias con otras investigaciones realizadas anteriormente. En este caso, el 42,5% de los docentes manifestaron tener reflujo de los El reflujo de los llevaría a la presencia, eh, con la presencia de síntomas vocales, llevarían a una alteración en la calidad de vida. ¿Sí? Lo que se puede ver eh, comparado o semejado a las investigaciones que realizó la NACI y Ostur, en las cuales lo que ellos hacen es comparar los resultados de los test BHI y RCI, donde encuentran una relación significativa. ¿sí? Lo que estaría hablando es sobre un vínculo entre estas variables. A su vez, al hablar de la calidad de vida en relación a la voz, el 64,2% de los docentes la describieron como una calidad de vida anormal. Y ¿Sí? como sabemos, la calidad de vida se relaciona con está influenciada por, por varios factores y hábitos. Y ¿Sí? esto se puede demostrar en la investigación realizada por Barreto Munevar, en la cual él relata que existe un alto índice de incapacidad laboral debido a las manifestaciones vocales y a los hábitos a los, a los que se encuentran expuestos los docentes. Por otra parte, una diferencia que encontramos en comparación a otras investigaciones se dio en la manifestación de los síntomas. En este caso, el síntoma se si queda en la garganta o en la boca, se manifestó en un 66,4% de los docentes y la fatiga vocal en un 58,4%. A diferencia de las investigaciones realizadas, por ejemplo, por Agustín Sanquerón, eh, Simóes o Servila, en donde el síntoma que mayor manifestación tuvo fue la rontera. Bueno, además, en esta investigación, en este trabajo, lo que queríamos eh, verificar era si había una relación existente entre, existente entre las variables de estudio. Para eso, como dijo mi compañera, utilizamos una regresión logística múltiple. El esta elección se debió a que, al haber leído una investigación realizada por Ferrer y colaboradores, utilizaron este mismo método y, aunque las, las variables de estudio eran diferentes, encontramos resultados significativos. Por eso creímos pertinente realizar este, esta regresión. Y también nos parece muy importante mencionar que a lo largo de, de esta investigación nos, nos encontramos con una limitación que fue el momento de la toma de la muestra. Como dije anteriormente, esto se realizó en el periodo de octubre y diciembre del año 2019, lo cual fue a finales del ciclo lectivo ¿sí? y creemos que eso llevó a una falta de disponibilidad por parte de los docentes afectando el total de la muestra. Bueno, y para concluir, podemos decir que los resultados obtenidos en este, durante esta investigación eh, dieron un nivel de significancia relevante entre los síntomas vocales, la presencia de reflujo laringofaríngeo y una calidad de vida en relación a la voz anormal. Al observarse un nivel significativo entre los puntajes del, eh, de los tres test con los que estaba compuesto nuestro instrumento. También se observó que tanto el consumo de tabaco como el consumo de alcohol no modificaban la, la distribución de los resultados, solamente en un solo síntoma se notó una diferencia significativa que era en la fatiga vocal, que se presentaba en el 67% de los consumidores. A modo de sugerencia, eh, este grupo plantea que para próximas investigaciones eh, sería pertinente que utilicen herramientas más objetivas como pueden ser una prueba ambulatoria de refluxo laringofaringeo o pH-metría, para así llegar a resultados más certeros. También sería pertinente profundizar esta investigación con una muestra más amplia, más, significa, más significativa a la cantidad de docentes de la provincia de Córdoba. Eh, por último, también sería eh, conveniente excluir a los, tanto a los consumidores de tabaco como de alcohol para así observar si modifica la distribución de los resultados o si solamente lo tenemos que considerar como un síntoma aislado. De, de esta manera concluimos nuestro trabajo de investigación y esperamos haber sido claras en la, en la exposición. No. Muchas gracias.